Hola a todo el mundo Bu Buenas tardes O no Spoiler, voy a jugar con Bang. Sí. No, ya Thunder, con... ya no podemos esperar nada de Thunder. Yo no sé, a menos que juegue. Sí. A ver, a Thunder le toca contra... ¿Contra quién le toca hoy? Se pillará no, a Tao. Ta ta ta ¿No era Oniro Spinete hoy? No, sí, Oniro Spinete. El Spinete ganó. Thunder Kebab. Contra Kevin, se pillará a Tao. Supongo que lo de la 9 es solo contra Reiko. Por el matchup. Por así, no, no, no se nos ve con el pelo ahí mal, sin afeitar. <risa> no, o sea, ¿qué, ¿Qué problema tienes? ¿Tienes miedo de la calvicie? Acepta la calvicie. No, digo, no, porque como es fiesta esta semana, uno no sale de casa, ni se ducha, ni a mierda de estas... ¿no? <risa> no, eso sería una puta mierda, porque no lo voy a hacer. <risa> After the Trinity. Bang, Shishigami. Vale, perfecto, muchas gracias, perdonad, eh. Lo demás directo que siempre, que siempre tengo. Y bueno, ahora sí, ahora sí. Muchas gracias, eh. errores. Vale, perfecto. Pues eh, Se había petado la barriga, estaba flipando. Y, bueno, va directo, Reverse va. A ¿Lo habíais escuchado antes? Antes de, de cambiar la pantalla, se lo habíais escuchado todo. O estaba hablando yo y no escuchaba nada. No se te ha escuchado nada. Vale, <risa> vale, vale, vale, vale. Joder, vale, joder. Perdonad, chicos. Sí, sí, Distan Gaming está a dos Bueno, pues lo que decía al principio: eh, habéis visto los compadres de hoy. Eh, También habéis visto los resultados de la semana anterior. He mantenido los personajes que tenían puestos la semana anterior, porque no sé, algunos que se van, que se, que se van a pillar, así que he mantenido los que había y así voy a hacer, eh, voy a mantener siempre los personajes, no sé que me diga, que los voy a Y bueno, vemos que la plaza ancha la ha ganado Red y vamos a ver Nemo eh se empezó contra unido la semana pasada con esta Platy, que no es de uso de sus primeros personajes. Y yo estoy aprendiendo mucho a los de los páginos. Por no ser uno de sus personajes que he visto de la página. Simplemente se terminó con el personaje de los Pero personalmente me debería cuidarse a más para eso. Y rápido... ¡Oh no! El pedo... Apenas se me entiende. Apenas no, Debe ser que hablo más <risa> Vale, está muy fuerte el juego vamos a hacer una cosa Vale, ahora Ahora os debo Os tengo que petar Vamos, os petaré Os timpan. ¿Qué tal ahora? Sí. ¿Eh? Ahora petareos tímpanos Muchas gracias, ¿eh, señores he tenido, que, he tenido que hacer, bueno, tocar los tal, claro, No haberla liado mucho Si queréis un poco más bajo todo Me lo decís, eh, estoy, un poco, estoy a vuestra disposición Bajo un poco el juego Mira que lo he tocado todo antes Para que fuera bien Pero siempre la lío, eh Ah, no, bueno, me convertiré en un buen realizador, no os preocupéis. Y bueno, ojo, ojo, ojo. Oh, eso me puede dar el combate. ¿Cómo está este primer combate? Eh? ¿Cómo está? Este ¡Oh! ¡Qué lástima que no he confirmado! Lo va a matar de un astral. Astral, astral. Sí, no, súper, Vale, vale, vale. Lo mata igualmente. Sí. Muy bien Nemo con esta, esta plati, eh A mí ya os digo que me tiene muy sorprendido Me tiene muy sorprendido Lo bien que lo está Haciendo Nemo con Con este personaje Me tiene muy, muy, muy sorprendido No, de verdad, de verdad a diferencia de Kar, que lo veía verde Yo creo que con Platy Y nos está deleitando con un personaje que apenas se ve Últimamente, menos en, en Occidente Y bueno, es que es un personaje Muy bueno Que se tiene bastante infravalorado En todos sitios, pero Porque está muy tapada, pero el personaje es muy bueno Y mola un puñado Tengo que decir que A mí me, me gusta mucho Probablemente es una pasada Vale, ese Go-Man-Grab y el Lila, muy bien. <ríe> Como se ha librado. Parece que va bien la, con la conexión entre ellos. Va. Ray Ray Ray ¡Ay, la contra! ¡Lo la mangrab a la contra! <ríe> se puede hacer un castigo muy tocho. Con esto no, no se lo sabe. Reverse veo, pero puedes hacer un golpe y cancelarlo para cubrir el segundo golpe. Y entonces se puede entrar un starter mucho más fuerte. Es muy mal reversal. Pero bueno, al, min al menos lo tiene. Para colarlo te y te ves si CS es posible es bueno, Instablock es bueno, pero en Wake Up no, no os lo recomiendo para nada. Vale, el horicóptero... Activado, ha o sea, elegido bien la posición. Te puedes mover durante el horicóptero, te puedes ir moviendo para buscar la posición. Y te cómo le va tirando todos ¿Sí los ítems, ha tirado? ¡Oh! El boomerang. Muy buena. Este hit solo hace un hit. Pero puede ser a la ida o a la vuelta. Entonces, eh, muy buena, muy buena. Sí, señor. Así que es normal también en el wake up del oponente ver cómo te lo tiran para que te deudan durante la vuelta. Es muy chula la platilla. Os digo que es un personaje que hay que tener. Hay que saber, hay que tener buena improvisación y saber qué hacer cuando tienes cada ítem. Bien, el poco de aprovechar el cancel de partillo, hinto, burbuja. Para aquel que no lo sepa, hay que acostumbrarse a eso, a los ítems. De... A los ítems de... que tiene el personaje. Hay que saber qué ítem tiene y todas las, todas las posibilidades que tiene. No, no, los ítems son random Tú sabes el siguiente, pero el siguiente, del siguiente no lo sabes Es random Y luego tienes los ítems potenciados Muy bien, copo de reverse No lo va a matar Quizás sí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí, sí Sí sí, que lo mata Muy buena 1-1 uno, uno. ¿Cómo se van a hablar después de esto? <ríe> Vaya, vaya. Vale. Jugando muy bien con el rango de Platinum entre el 5B y el 3C. Pensad que Platinum es de esos personajes que el, 3, el 5C no es tan... No es tan largo como el 5B. Así que normalmente después un 5B tiene un 3C, no un 5C. Eso hay que tenerlo en cuenta. No recoge el boomerang, lo podía haber recogido. Si no recoge el boomerang lo pierde ¿Vale? Si no lo, si lo recoges lo vuelves a tener Eso también es importante tenerlo en cuenta y cómo lo tiene mal, ¿eh? Reverse ¡Uy! Esa contra Lo puede matar ¡Uy! El gato Es muy bueno, el gato El gato es muy bueno A ver, un momento que voy a tuitear que estamos. Ay, tengo que cambiar el resultado, su ¿verdad? verdad. Mola un montón, ¿eh? No, sí, sí, sí. Está. Muy bien. ¿Sí? ¡Oh! Bueno, eso. Castigo a 5A. Muy bien. Mm. Se le ha ido. No se le ha corregido. No, no se le ha corregido. Y. Oh, ¡Oh! Ese combo que a veces puede explicarse un poco. Os va a molar, ¿eh? es que la platí Es muy divertida Bueno, bueno, bueno Ojo, ¿eh? ¿Cómo... <ríe> Me he perdido un momento O oh, el boomerang lo recoge Fijaos que puedes recoger el boomerang Platinum, cuando vuelve. Y ahí, muy buena presión. Swallow Moon. Ese antiaéreo que ha tradeado. ¡Ay! Es muy bueno. Yo creo que el Boomerang es posiblemente el mejor ítem que tiene actualmente. Tranquilamente. ¡Hola, Charricun. Creo que con el Haracune. <risa> y vale, sí. Entra, perfecto. La Platinum, más bien. Sí. Tiene dos sets de bosses. Le sale una personalidad o la otra, depende de la partida. Está muy guay eso. Sí, sí, a mí ya me sorprendió en la primera jornada y yo creo que si ha seguido con la Plati, pues cada semana vamos a ver mejor este personaje. Y Nemo ya lo dijo, que cada liga iba a sorprendernos con algún personaje. Y Plati... La verdad que guay, yo creo que para la siguiente quizá sobre sorprenderá con La Mane lo saco, pero sería, sería, yo creo que sería mejor el mejor escenario, ¿eh? que, que nos sacase la Mane Muy bien improvisado, aunque ha sido un combo azul uy, uy, yo creo que eso era el Command Grab, chicos Vale, Burr le está tirando los ítems literal, cómo he convertido, muy bien, es otro reset miss y combillo Ah, Estará un combo los dos. Ay, ay, ay. Tiene el gato, tiene el gato. El gato en estas situaciones es el mejor, la mejor opción. ¡Lo mata! ¡Lo puede matar! ¡Lo va a matar! ¡Lo mata! ¡No! Rele! ¡Qué justo lo ha tenido! Qué justo, qué qué apunto, qué apunto lo tenía. A ver, qué opináis, chat. Toda aquella gente que dice que no le mola que no le mola Platinum, yo creo que muchos van a, van a cambiar de parecer. Bien, a veces es general. ¿Eh? A ver, no, no, os digo, no os digo de que cambies ese muñeco, solo de que. De que mucha gente. Ay, que no me gusta, no sé qué. Yo creo. ¡Hostia, ese sí, que qué, ¡Qué bueno! ¿Cómo lo intenta, eh? ¿Cómo lo intenta? pero, Y online, eh. ¿Cómo lo intenta? <ríe> El rey, es muy bueno. Vale. Oh, ¿Cómo la ha cruzado? Oh, y se vuelve a Está, Están cruzando sin parar estos señores. Golpea la. Vale, bien. Bueno. No se creía que iba a entrar. ¡Qué lástima! Pero la burbuja la podéis, la podéis golpear. Golpeadla. Sin miedo. 13, 13. No. Y la presa aérea. ¿Cómo los has saltado para adelante, eh? enfoques. ¿Cómo le busca el overhead? Muy bien. ¡El 6 a la capa! No hay nada para combatir a un bug que ser un panclayo, Por mucho que no lo lleve. Sabía que allí entraba. Ha visto el golpe y ha dicho, me va a hacer la capa. ¡Oh! Conversión de la contra. 1500. Está bien. Pues toma, 2500 de un input. Trampolín, lo tira Venga, otra vez trampolín 3C y bombas Presa Lo, lo va a matar, no se le ocurra Tira el super directamente por si acaso Bien hecho Bien hecho Y venga, a ver. Vale, ya, oh, Revers, convierte el combo, bueno, ha fallado pero ha salido un reset, no está mal, no está mal, la improvisación siempre es importante. Uf, esa cosa eso duele, esas cosas duelen, ¿eh? Y, ¡pum! Oh, ¡Súper! Primera victoria de Revers, por oh, sí, sí señor, con lo justo que ha estado las otras, con lo próximo que ha estado, se merecía esta, esta victoria y no muy tarde, porque quería ya un 3-1 antes de que, que ver un 4-0 ya. ¿eh? a haber sido criminal para él. Hola a todos los que vais entrando, chicos. jornadita, ¿eh? Bueno, es que ya to todas jornadas son fuertes, todas, todas. Hay, hay combates en cada jornada fuertes, fuertes. Y la de hoy es fuerte. Yo creo que la última va a ser una muy buena jornada, ¿eh? Yo creo que Reiko contra el Guerrido es de las jornadas más fuertes que.. O sea, del combate más fuerte que haya. Muy bien, como, como lo ha intentado convertir eso, ¿eh? De tirarlo con el trampolín hacia abajo, o sea, hacia, hacia atrás, y buscar el 3C, y supongo que allí venía el mami, y a ver si podía terminarlo. ¿no? Pero, súper, vale. Ojo, ojo, ojo, que ha empezado, ¿eh? Ha puesto la directa reverse. Sí, no sabíais, el trampolín tiene tres distancias: puedes hacerlo con A, B y C, y es o para adelante, o para el medio, o para atrás. Entonces, y haces tres hits. Puedes hacer, por ejemplo, pam, pam, pam. Y el último es donde diriges al rival. Que ahora ha hecho medio, pues medio. Si lo haces a, hacia adelante, pues lo para adelante. Y cada uno tiene un efecto distinto. Es muy buen golpe. Además de que eh, también sirve para cruzarse. Puedes mover, pues, puedes pegar, hacer el trampolín, tirar hacia el otro lado porque sobrepasa al oponente. Y pum, y eras por detrás. Muy bueno. Hostia, el se ha puesto la directa, eh. Acaba de poner la directa, señores. ¡Ojo, eh! ¡Oye, oh, Dark. Pues es, eh, es, la segunda es la segunda jornada de la segunda edición. Por si no sabías, dices ah, recién comienzas. ¿Es esto una liga? Sí, es una liga española. Y eh, es la segunda jornada de la segunda edición. Empezamos a principios de febrero. Que se hizo la primera y ahora empiezas Y estamos eh, ahora, pues, en la segunda, la segunda edición De cinco, de cinco jornadas Muy bien ¡Ay, el martín! ¡Oh, no! Este se va bien buscar un 5-5 5 que se hace aéreo muy bien como lo convierte buscando una paella pero no tiene la sartén tiene la sartén trampolín que ese trampolín es distinto al del 236 a es el 212 muy interesante eso el 212 mola mucho porque actúa distinto según la altura en que le des al oponente entonces muchas veces buscas el 212 cuando el oponente está máximo arriba posible para poder continuar el combo tiene tiene varios movimientos que los usa en distintas situaciones este personaje, es muy curioso en estas cosas. Porque, claro, mucha de la command list que tiene, digamos que la tiene partida, la tiene eh, en los ítems en los random. Entonces, tiene que aprovechar dos o tres movimientos que tiene para usarlo de varias formas distintas, porque le faltan movimientos sin contar los ítems. Vale. ¡Oh! ¡Muy bien, Revers! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿Cómo lo ha convertido? Copo de 2A. Y Command Grab. ¡Ojo! Que en esto es un profesional, Revers. Lo que pasa es que no tiene super. Bueno, ha buscado los cuatro ítems. Bien. Supongo que busca Reset, pero ¡qué buena! ¡Sí, señor! Se está espabilando, se ha espabilado. No lo. Y. Buscando el empate. ¿Qué hace Nemo? Nemo está muy convencido de ganar. Señores, hacer ese burst al último momento Uf. Una presa, si le busca Si le consigue una presa, mata Tiene astral, no sé, lo va a convertir Lo convierte ¡Oh! Aquí lo tienes Aquí lo tienes ¡Qué! ¡Oh! Cómo le ha robado la partida Y ese burst tan maldado Allí, era un... La verdad es que lo había dejado traspasar para la pared porque tirar bursts en la burbuja, una vez estás en la burbuja, es muy lento ese burst. clavos, no burs, get <risa> Y quién ha dicho esto se <risa> <risa> <ha hecho> <risa> Ah, vale, vale. <risa> Ah, bueno, supongo que lo decís por, porque ha habido gente que se quejaba de que de que se quisiera que le pusieran roba a este juego cuando la propia System Wars dijo que lo quería meter, ¿no? Entonces, ha habido gente que sí que a me había dicho, ¿Por qué ¿hacer roba a este juego hacer otras cosas? Un poco locos sí, un poco loco. ¿O que ¿Puede ser la última de Nemo? ¡Hostia, no sé! Se ese 5B que lo ha pillado mal. Vale, gatazo, va corriendo. ¡Oh! ¿Lo puede matar? No, no, no lo puede matar. Va a buscar un reset. No puede pedir pedazos, a los muchachos. chicos. juego muy viejo. Ni se había planteado nunca la existencia de Rollback en estas cosas. Eh, es lo que hay, si se lo van a meter, pues se lo van a meter. Pero que os tire para atrás. Mirad que hay una comunidad muy fuerte. Así de que no... ¡Oh, cómo le ha rascado! Ah. Lo buscaba, pero tenía overdrive. Plat plati, o sea, Adrián tenía... joder, Adrián, si sí, es verdad, Adrián, Adrián. Nemo tenía el... tenía overdrive. Y sí. que te he reventado. Por eso hacen muchas cosas cerrando baña, no para que vaya lo máximo posible, lo máximo mejor posible. Bien, topo, bien, con el 3C pillándolo arriba de todo, trampolín, buena posición. ¿Cómo lo ha levantado? Relax con el 6 c en una, en una Bueno, esa posición tan exacta, muy bueno, de demo, demostrándonos por qué es quién es. Porque este señor fue top 3 en, en los puntos en el arrebo en Europa. Nos lo ha demostrado. Y, ¡ah! Le convierte con 2 a 2 por 2. No va a rascar pase 2000 mundo. Con... Es la oportunidad de Revers. Espero que haga un 5 a. 5 a. Bueno, da igual. si sí, Venga, hostia, cómo está llenando la pantalla por este personaje que tiene teleport contra los proyectiles, eh, que también es un poco arriesgado. Clavos. Venga. Muy bien. Trampolín. 3C. Trampolín de nuevo. 5C. ¿Cómo lo tiene? Lo tiene esquina. Lo tiene muy, de... ¿Lo tiene muy bien. Revers necesitaría ganar esta ronda, pero muy difícil. Lo tiene muy de cara. Lo tiene muy de cara. necesita, No tiene ni overdrive. Wow, está a punto de tener overdrive. Como lo tenga. Vale. Tiene una oportunidad. Revers tiene una, una muy buena oportunidad. Puede rascar. Qué lástima. Depende del matchup, Claudio. Depende del matchup. No lo va a matar eso. ¡No! ¡Revers! Pues, primera victoria de, bueno, de la jornada, primer combate de la jornada 5-2. No, no, tío? Esta mierda a juego de testosterón, dice. Shush, shush. Shush, oh. Bueno, bien, bien, ¿Dónde bien. Está eh. mi ¿Dónde <ríe> está eso, mi burst? ¿Ves cómo no puedes comentar cuál de jugar? Estás enfadado. Espera, tío? <ríe> Estás enfadado, no puedes comentar después de jugar. Es que online no se juega, tío. No se juega. ¿Ves? Como no puedes comentar después de jugar. <risa> Ahora tiene que venir Nemo, que está más contento y puede comentar bien. Vale, pues... ¿Tú has visto, ¿tú has la, visto, visto la de combos que he fallado, sobre todo los dos primeros combates? Sí, sí, sí. Es normal. Bip, bip, bip. ¿Ves? En cambio este está contento y puede comentar bien. Porque tiene un personaje que puede jugar sin hacer combos. Está muy enfadado, tío. Está muy enfadado. Bueno, vale. Entonces tienen que entrar los siguientes, ya, ¿no? Sí. Vamos a meter los siguientes. ¿Qué son quién? Es Kevin O'Niro. Sí. Digo... No Kevin Thunder. Ah, ya tenemos a Kevin Thunder. En teoría, será el segundo. Vale. Vale, vale. La sala, por eso, para entrar. Ya se, ya se la ha pasado yo. Vale, vale. Me he puesto en autopass, multipase. Yo solo espero que el Tengo que, que iban este despierto, ¿sabes? Te imaginas que no. Bueno, pues, tremendo, tremenda descalificación. Hombre, o sea, a, a, a estas horas. Imagino que sí, ¿no? Bueno. Lo, lo voy a atracar por detrás. Jajaja. Ja, ja! Voy a atracarlo por detrás. Y ahora al otro. Aquí tenemos a Kevin ya. Y e Iván, mira. Ah, mira, los, mira, los mira, mira, mira, mira, mira. Apareció. Apareció, sí, sí, sí. Pues ahora vamos a la pregunta es si va a sacar la gata o la maga. Sacará lo que quieras, sacará lo que quiera sacar Sí, sí, sí, sí, por supuesto Pues cuando quieran No sé si quieran hacer Bruto Check Lo dudo, ¿eh? No, no suelen hacerlo nunca Lo único que lo hicieron fue Prambotten, creo Estos que... se van a meter a jugar ya De golpe Literal Mira, no, no Se está mirando a la 9 Vale Mira, mira cómo se ha transformado la 9 a un gato <ríe> Le gustan, además A personaje, los gatos Vale, pues vamos a cambiar. Y aquí tenemos a Kebab. En lugar de Nemos Nice, Kebab. Si la Nine era la mujer del Jubei. Y la Tau es una especie de clon del Jubei. Sí, sí. Entonces ya la Nine sería es la madre de la Tau. Vas más, más o menos. No. no, no tiene por qué. Sería, sería como... Su cuñado, La madrastra. O su, no, su suegra, su suegra. Aparte la Coconoi, que es la hija de, la, de Naini Shubei. Lo, no, clan Ka, la el clan Kaká la cuidó. Así que... Ya casi, bueno, casi se ve. El, el lore no tiene cabida en esta liga. No, no ninguna, no, ninguna, ninguna. Así que vamos a empezar. Como todos sabemos, vamos a un personaje muy rushdown. Muy, muy rushdown. Makoto también lo es. Makoto pero... tiene un reversa que acabamos de ver. <risa> pero claro. así, el reversa de Makoto pierde contra muchas opciones de la ofensiva de Tao. Por ejemplo, simplemente el gateo Es que por eso tiene tres reversas. Tiene que hacer uno y, y, todo, y todos son malos, es que es una mierda. Claro, es que uno gana cada sí. una cosa distinta. Sí, o sea, lo que es. Era todo el rato. Y... Sí. Si la Nine la juegas como un retrasado, que puedes jugarlo. Entonces la eh, podría ser hija de la Tao, hija de la, <ríe> la Nicolás. No, no, no. vale, Respe respeta un poco, tío. Respeta un poco. Ya eh? basta. Aquí acabamos de ver al, al Thunder levantarse con puta mierda y nadie no ha dicho nada, ¿por qué? Porque aquí estaba Rever comentando de, de cosas sí. extrañas. <ríe> bueno, primera ronda para Thunder, Se ha petado el burst, no tiene burst, Kevin si kebab tiene 6. ¡Hostia! Oh con mucha suerte. Si Kevin le sale todo bien, Thunder tendrá el burst en la siguiente ronda. Sí, porque, porque el daño, el, el daño de Makoto o sea, es muy alto. Makoto hace mucho daño. Y Taukaka no tiene, tiene vida un poco por debajo. ¿Ves? Ojo, aquí ahora, ojo, por eso. Que se ha quedado. No, no, no, no, lo es que, La ha hecho perfecto. Pero no es que haya tenido no, el, el burst a la siguiente partida. Es que tiene medio burst. Vale, medio burst. Es que igual tarda bastante al final del round. ¿eh? No entiendo, Uy, ahí. ¿cómo la ha ganado sí. a eso, tío? Uf, qué horrible. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver, aquí no. ahora no ha terminado. Ha fallado el combo. Y Iván, no sé si es que se estará desprezando de la fiesta. Es posible. Uy, Kevin va a no sé. Menudos dos, eh. Para que ahora, Kevin le aclarará el combo y le, y le dejará con la bola encima. Eso lo tiene que respetar, sí o sí. No vale. puedes castigar de eso. Bueno, verdad, se recupera demasiado deprisa. ¡Oh, qué bien como bueno. lo ha visto! Esta vez lo, o sea, lo, lo ha reaccionado porque, como ha reaccionado, bueno, oh. lo ha visto. Lo, lo puede matar, eh. lo, lo puede matar, eh, lo puede matar. Sí, sí, sí. lo puede matar. Que si lo puede matar, si va, si va, si va, que te tirara el bus, pero no. no oh, ¡Ah! ¡Es horrible! ¡Me sentaste, Kevin! ¡Ah! Sacuito, pato, tío! ¡Qué, qué, qué putadón! ¡Toca! ¡Toca! ¡Ah! No, oh. puede, no, puede, no puede tocar. ¡Noooo! No! ¡Se murió! era ¡Se murió! ¡Y la hace el Astral! ¡Oh la, la ¡Qué buen castigo! ¿Pero, ¿qué, pero ¿por, por qué ha fallado esta? el combo, tío? Se la habrá fallado el timing. Suele pasar, es online, en lo que toca. Ya, ya, pero. Joder, Kevin... Bueno. Hostia, primera partida para qué Thunder. Qué dolor, eh. Qué dolor ese fallo. Qué dolor. He fallado por un pico de, de Qué dolor. Oh, es es, que es, es muy agazo, feo. Justo, no, hay que aceptarlo. No, no, o sea, podríamos decir que ha sido buena. Pero es que no, no lo ha sido. O sea, bueno, sí por el parte de Zunde, porque confirmar el Astral con Tao no es fácil. O sea, requiere todos los combos de Tao para confirmar el Astral son, de, son específicos de personaje. Sí, pero ha sido por lo que ha pasado. Sí, claro, poco, no, podemos, no podemos decir sí, que ha sido un fallo. Poco, por, un fallo todo. real porque es online. Es la putada, es la puta, la, es la puta sí, mierda. Sí, sí, sí, claro. Bueno, 1 a 0, bueno, 0-1 a favor de Zunde. Vamos a ver si Kevin se consigue adaptar al mar del online. Bueno, a ver, ha hecho un muy buen combate, ¿eh? Se ha notado cuando le ha entrado, ha destrozado. Pero, hostia, yo creo que esa victoria lo va lo, Espero que no sí. lo desmotive, ¿eh? Hostia. Es que empezar ganando contra Thunder era un golpe psicológico para Thunder. ¿Sí? Y un, y un de moral para Kevin. Vale, lo va a llevar a esquina con el combo. Lo lleva. Brillo y pataditas. Para abajo. Ahora aquí he intentado castigarle el de con ese 5B. Sí. Y. Uy, uy. Vamos a ver si quieren. Consigo con la Black cubriendo. No Como se, se la juegue, que uh, vengo con un 12 allí en el. En esquina. Uf. Uy, madre, se puede no. ir, eh. Buen por parte de Zunder, se le iba a ir mucha ronda ahí en ese, en ese 2B. Ah, no, cubre con no. Barrier, Kevin. No y super. Muy confirmado, me confirmó confirmado por parte de Zunder. A mí me gusta porque en la esquina, eso que ha pasado así que Kevin a decir que va a pagar a macha con el 5A. Mm. Es un setup típico de Tao, que te hace adivinar de un de un, un bajo por delante. O un overhead por detrás, porque la tos se engancha a las paredes. Sí, sí, sí. Muy bien, aquí. ¡Oh! oh ¡Qué bueno si es tan bloque agarre! No sé si es que se esperaba que Kevin le agarrara. Un 5C, no sé. Muy, muy... Yo creo que se ha jugado mucho, ¿eh? Bueno, a ver. ¿Y qué va, ¿y qué va a hacer? No, no, no puedes estar cubriendo siempre, ¿sabes? Hombre, que, que llevaba dos golpes cubriendo, por favor. No llevaba tanto. Dos golpes ya, ya, ya es más de lo necesario. Dos es más que... ¡Eh, cinco. castiga! ¡Oh! Uh. Ahí, muy bien puesta la bola por, ahí por parte de Keva porque con esa bola controla toda la zona de delante y obliga a TAO a ir por arriba. Muy bien Entonces, y tiene un champé muy bueno. El es muy fuerte y el champé es muy bueno también para dominar. Exacto. Vale, lo tira al suelo, intentará. ¡Vale! ¡Hola! ¡Hostia, la qué más, lástima! Más, ¡Qué guapo el combo, eh! Qué lástima, lo va a matar ya. Y que va ha vuelto a fallar el combo del confirm de la victoria. No, Iván, no. Thunder no le deja bustear para nada. Pero Se no ha tirado de para este... asegurar el combate. 0-2 a favor de Thunder. podía hacer el super directo, no tenía ni gusto No boost. sé si, me, si le llegaba a matar. Recuerdo que estaba y necesitaba sí, el... Pero le quedaba muy poca vida. Ya lo han sí, matado. sí, yo creo que sí, pero... ¿Sí? Bueno, pues no cuesta sí. nada. Sí, sí. No, le, le quedaba menos de 500 de vida. Ay, yo le tengo que pasar, le tengo que pasar yo también. Venga. Bueno. Vamos a analicemos qué está ocurriendo aparte de todo el la que pueda haber. Por todo el, el delay que pues, hay. Kevin, si no fuera por pequeños errores de ejecución, yo creo que podría haber ganado perfectamente estos dos combates. El primero se ha visto clarísimo que ha sido por un lagazo que le ha dicho que ha, que ha habido justo en ese momento. O un lagazo como tal, no simplemente ha fallado el time porque el lagazo Dice no que ha habido un pico de delay. Es, lo no, ha dicho no, perfectamente no, bien no, no, no. en el chat. Ella, él le ha dicho, ah, he fallado por un pico la, la de, la de delay. Da sí, sí, igual, para pa la próxima la, la, la vez que machaque 2-3-6, 2-3-6, 2-3-6. Después de lo pero verdad. que han sido detalles que eran claves para que, que podría haber ganado perfectamente. Sí, claro, los, los típicos campanios. detalles de cualquier juego de lucha a un nivel decente, que son las... Sí, sí, pero... Que, hay. que ha estado más cerca de lo que parece. Bueno, vamos a ver si se planta con una victoria Kevin en este combate. Que lo, lo, hostia, muy bien! Oye, lo veo muy agresivo, ¿eh? Lo veo más agresivo de... Yo, yo creo de que normal. Kevin está hasta las pelotas de todo ya Y, <ríe> y está machacando el voto. No, pero no solo eso. Ya en el primer combate lo he visto muy agresivo, Kevin. Más de lo normal y, y bien. Más de lo normal ¿somó, en ese matchup. Supongo que el, el matchup... Uf, pasó, ¡Uy, qué pena! Había, había hecho muy bien el, el de cancel, de Shoryu. Se Ojo, confirmado. que hemos. Confirmar eso? ¡Ojo! No, ¿Qué? Estamos viendo unos combos. Eh, ha habido fallos, pero hemos visto unos intentos de combos guapísimos, ¿eh? Por parte de Kevin. ¡Mira otra vez! ¡Aquí lo ¿Tío? tienes! ¡Uy! ¡Ojo, eh! Uy, que tiene que dejar de intentar hacer siempre lo más óptimo Porque ¡No! Claro que no le está saliendo por Uf. X o por Y. Que acaba de pasar una interacción totalmente extraña. Sí, sí, pues es, creo que sé, un un matarte, razón, Alguna partícula habrá, habrá aparecido por pantalla que dice lo que ha pasado. Pero bueno. <ríe> lo matará, eh. Lo matará. Lo mata, lo mata. Si no te la busque, se aquí. no la va a tirar. Tíralo, tíralo, tíralo. No, hombre, por no. tiralo. ¿Eh? ¿Por qué? Creo que ahí sí sin sino verdad sí que no lo llegaba a matar. Lo tenía crustriger. Ya, también. ya, por eso tenía. Ten... Tenía bueno, que tirar a, lo el... a lo mejor se la ha pasado, ¿sabes? Ha querido asegurar y ya está. Sí. También hay que recordemos que el Backdash de la Tau no es tan bueno. Es muy rápido, pero tiene mucha animación. O sea, tiene mucho recovery, pero, sí, lo que pasa pero es se, que se lo no tiene que animación. Oler. Kevin se lo tiene que oler. Claro, la putada está en que en el entorno en el que estamos es muy difícil oler eso de hacer el option select, más, más sobre todo cuando el 2 de Makoto pierde contra el gateo de Tao, si yeah. no, puede hacer, no puede hacer el option select para cubrir el, el, el gateo, gateo, el, el gateo curir y el backdash, no puede, Makoto es una mierda, por eso tiene que adivinar siempre en el wake up de Tao, muy bien visto eso. Pero el lado él, del es, gateo. Explica el gateo. ¿Explica al público el, el option select? O sea, lo que se puede hacer al atao para contrarrestar el el ese de mierda que tiene tú simplemente tienes que tienes que hacer un option select básico de tres de sucesión de tres golpes, uh -huh. ¿sabes? Haces 2A, 5B, 5B o 2B o tu golpe, o el siguiente golpe más largo que tenga entonces, si, se, si lo timeas bien y se levanta cubriendo te sale la block string de 2 a 5b. Si hace backdash, pues simplemente te saldrá el tercer golpe que tú has hecho, que sería, por ejemplo, un 5b o un 2b. Y así pues, se lo, lo puedes castigar siempre, pero claro, aquí ¿qué, ¿qué tenemos que poner? Tenemos que poner el ingrediente del, el, del wake up variable que tiene este juego hasta cierto punto, y ahí en esta situación en concreto, el online. Entonces, claro, si tú coges es, es, lo metes todo en un vaso, haces el cóctel, es algo muy difícil de digerir. Sí, sí, sí. Bueno, 3 a 0. A 0 a 3 a favor de Thunder, perdón. Que Thunder está, viene de visitante en este. Ahora remontado, <ríe> es el... Kevin. Es el visitante. Vamos a ver si. ¿Qué va a.? se consigue espabilar y la adivina las cuatro cosas, porque como vemos, cuando la ha adivinado bien las cosas y le han salido bien los mixups, el perfecto que la ha hecho en la primera partida es lo que tendría que pasar todo el rato, y aquí, es que aquí, por ejemplo, Iván, la defensa que ha tenido ha sido perfecta porque ha hecho el instant block a dos golpes, a dos, o sea, a un golpe que son de dos partes en, en timings distintos, o sea, eso es, o sea, una capacidad de adaptación francamente impresionante, me da mucha Uf, rabia. Uh, buen starter muy bueno muy chulo esquina lo obliga a cubrir Overhead. muy bien Overhead aquí ya Se obliga a tirarse el bus a Thunders, de tirar la bola de bolos Cabe recordar que la bola de bolos es un proyectil que gana a todo excepto a la bola del tager me parece y a no sé qué mierdas de la cumbre sí, lo mata por parte de aquí lo pide destrozar 6c muy buena bien, bien vale. pensad, pensad que la bola no es baja ¿eh, chicos Claro, no, no, no lo es. No es baja, no voy, parece, no pero no es baja. ¿eh? Son, además, son dos golpes y no son, do... no son seguidos. Tienen un time de... después del uno del otro. Mm. Muy bien. bien. Aquí combo. El combo lo dejará en la pared y le dejará la bola encima. No, no le dejará la bola. Sí, no, encima, a no, no, no. No podía dejar la bola ahí. Me he colado yo, me he colado yo. A ver, la puede buena tirar. Bola, muy buena. ¿Veis como ahora, ahora Kim está empleando bien la bola para controlar lo que es la zona más de la mitad de la, de la altura de la mitad para abajo. Está controlando muy Muy buena, mal. me lo imaginaba. No, me... nada, ¿lo ¡No otra vez. Interdirecto. No, ¿no? directo lo mataba. Ah. Uno. Ya llevamos Tenemos uno. Dos. Pero... <ríe> Ay, hijo de puta. Ya ahí va ahí, va, ahí no el tercero. Teado, ¿no? no Ahora, bueno huevazos. muy huevazos buena. tiene Kevin? Mi padre, que va Como se ha esperado ahí Está en la mente del cazador La mente del bueno, cazador vale. La mente del cazador Kevin ha conseguido ganar su primera partida Porque es verdad, al estar en Monster Hunter Rise ¿Vosotros mm -hmm. creéis que el Thunder Habrá dejado de dormir solo para jugar al Monster Hunter Rise? Aunque claro, al no tener, al no tener Switch A lo mejor no lo está jugando El, el Thunder, claro. el Thunder. Sí. Bueno, ninguno de los dos tiene switch, ¿no? No, ninguno de los dos tiene switch, es verdad. Uf, estamos salvados. ¿sí? La verdad, me, me, sorprende, me sorprende la actitud que ha tenido ahora en el con los grabs lilas. Me ha sorprendido, me ha sorprendido bastante. Nada, a veces lo hace. Sí, si entra, tío, pues son 1200 de daño, ¿sabes? O sea, es que es mata. Si lo hacía no, el sí, sí, pero... que era, que era y es. El mejor bank del mundo. El mejor bank de la clasificación <ríe> de, de un shift PSN, ranking PSR. Si lo hacía él, hola, Trasgu, tío. ¿Qué tal? rotaciones ¿un Si lo hacía él, y él decía, si cuela, es culpa suya. Pues Espero que siga hizo, jugando tío. al Samsung. ¿eh? Si juega, es culpa suya. ¡Muy buena! Porque aquí hemos visto a Kevin que le ha castigado muy bien en los intentos a Thunder. ¿A que va, a que va en la que hace muy bien los intentos a Thunder? Porque una de las grandes disputadas de Taokaka es, por alguna razón, las de ¡Oh! Todos sus movimientos aparecen antes de los golpes. Sí, no, Entonces, no le ha subido. A eh, veces no creer, ¿eh? intentas, cuando ves a Thunder, a gente, a gente jugar contra Thunder, intentas tirar piños al aire a ver sí. si lo consigue pescar. hay que tirar los golpes Es como hay que hacerlo por alguna razón? Te lo he dicho, eh. Bueno, mira, tío. No sé por ¿Hace? qué. Kevin, uh. Kevin pudo aprovechar esa furia. No falles, no falles, no falles uh, Kevin. Venga, va, tíralo. venga, va, tíralo. venga va, tíralo. Buena. Pensaba que no entraba. Sí, sí, sí, no. Y de hecho le podrían incluso eh? quitar más. 6.100, eh. Le podrían quitar unos 6.900 o 7.000 Dependiendo del si hace el superherómetro. Más que eso es porque eso ahí es, es un doble, puede hacer doble súper. Sí, eso, en bueno, los entran los dos súper. Y, y si no vamos a super. ¡Oh, se 5C, ¿Cómo pone a recta? Vamos a ver otra presa, pronto? ¿o qué? Yo espero que sí. ¿Cómo intenta pescar Kevin? Muy bien. ¡Bola! ¡Uy! Sí, la, la bola le está poniendo muy furioso. A Yo creo que sí, ¿eh? Le está poniendo muy nervioso porque vemos que no le deja hacer su juego como tal. Porque le obliga a ir por uh. un camino. Muy buena presión bueno. por parte de Zundo con la presión de Stager de, de, de Taukaka, Muy molesta molesta de librarse. Creo que ha fallado Shorio ahí. Tiene pinta. Está furioso. Ay, Kevin, Kevin, hay que estar más atento, amigo. Por favor, hay que estar más atentos, bueno, vamos a ver qué está ocurriendo. Pero qué le pasa Ay, a Libra de una o menos. Sí, tío. Oh, qué bueno. No, Don pues pero que está. Thunder descubre que no se las está librando y lo está aprovechando. Es que es una, j... una estrategia completamente válida. Pero la primera vez vale, la segunda... De, vale. Mira, ¿ves? Ya ya, después, de, después del sexto... Después del sexto está <risa> Ahí... Ahí era una situación bastante peleaguda Con toda la, con toda la vida de Stundle, Se podía permitir errores En la presión, porque tenía toda la vida Prácticamente... Bueno, 4-1, ¿no? Ahora ya... 4-1, 4-1-1-4-1 sí, 4 perdón, puñeta. A favor de Funder. Al menos vamos 6, vamos, o sea, va 1-6 en agarres. Sí, sí, sí. O sea, sí. No, no, no, no, no ha llegado al 7-0 al menos que se ha librado más agarres en verde que en lila, tío. Sí, creo que sí, porque en verde creo que le ha hecho solo uno. <risa> se, se ha librado solo uno y se lo ha librado, no, se ha librado no, encima se de puta madre, porque, o sea, se, lo ha visto bien, no lo ha adivinado. Bueno, a ver ahora qué sucede. Si conseguimos, veremos a Kevin plantar la bola en los sitios correctos, obligando a Thunder ir por arriba e intentar castigar en los el approach, este la manera de acercarse de Taucaca O oh, si simplemente se va a comer pasas agarres azules. A ver, a ver qué ocurre. Muy bueno. <risa> oh, ya. A ver, a ver. A ver qué va a ocurrir. Venga. Vale, combo normal. Todo un fallo bajo, un, vale. el muy buena que bueno 6 eh, a 2 6 a 2 6 a 2 <ríe> no sé qué ha intentado aquí Kevin pero le has ha ido bien overhead eh, buena Ella, la quiere ganar Cuidado, la manzana no la bola, la bola. no <ríe> A ver, a ver si le jode el combo ah, no, salió. no parece que las bolas han terminado porque la, la puntada está en que la bola de Taukaka esa puede fastidiarlo ¡Ojo, ¡Oh, qué sorrión más bonito! ¡Oy! No, pero no, qué hace! Porque la ha intentado hacer porque lo hubiese, hubiese matado Pues tenía, tenía, no tenía que haber tirado el antes Tenía que haber tirado el Rápita antes en el primer hit Pero es que claro, <ríe> o sea, se, se la ha llenado en el segundo hit Claro, sí. o sea No sé cómo la ha visto, o sea, la, la ha visto tarde porque se supongo que pensaba que no se le iba a rellenar la Uy, barra Uy, muy buena Es o posible sea, ha hecho bien, pero supongo que en otro en otra situación, en otro entorno, en plan, en, en un offline, un con poco, un poco más de otra. cafeína, otra. no 7-2 Y aquí tenemos Uno, otra 8-2, mm. está bastante bueno esto, madre mía 5 antiaéreo, estamos en el CS mm. Aquí está ahora, no te, no, te mira de... Uy, eso ah, era un agarre por parte de Thunder, eso era un agarre, una, una putada muy grande, porque le podría haber girado el combate, porque eso hubiesen sido unos 3.700 o casi 4.000 de daño, más bola, porque era un counter que tenía en un JC. Una putada muy grande. No, no, hombre, no, no lances la bola, tienes que dejarla en el sitio. Sí. Tienes que plantar la bola, como si fuera un, un bonsai. ¡Toma! <risa> No Muy en. buena, sí ¿Cómo señor ¿Cómo se la ha visto? un 2-Ben Jagger? puede hacer daño eso? Sí, no, sí No, no, no ¿Va a rodar Thunder? ¿No? Vale Está positivo con eso Hay que tocar antes Muy buena Le obliga al Burst A ver ¡Puah! Ah, a ¡Otro Vergez! Oh, Ahí ha visto que muy feado, lo ha intentado, ha reaccionado pero ha reaccionado muy, muy buena Kevin tarde. poniendo a la pelota allí muy bien mm, miedo a tocar supongo y no. aquí ha tocado primo Thunder no lo va a matar pero dejará un combo no tío pero nueve dos ¡No! el burst ahí estaba esos cojones eso, eso ha sido castigo muy bien sí. visto por parte de Zuno eso ha sido castigo sí, contra contra algunos puede ha tendría que haber castigo. hecho Soryo cancel en, en todo caso no pero si hacía Soryu cancel no lo conseguía matar. No, no, pero para no venderse era mejor hacer Soryu. Sí, que... A ver, bueno. en esa situación te digo yo lo que estaba, lo que estaba pensando que además de que a lo mejor estaba hasta las pelotas y ahí quería, ver, quería destrozar al Thunder, en esa situación es... Si hago Soryu cancel y reinicio la situación, tiene las de perder. Porque ha quedado demostrado en esta partida que el neutral de Thunder estaba siendo superior al de va Uy, casi todo es eso? Igualmente, ante el 5-1, aunque sea un 5-1, yo que va, lo he visto muy bien. Lo he visto muy... Yo lo siento, pero... Pero, bueno, ha perdido... Después, ante... O sea, quedando 8-2 en agarres. Muy bien. Ha, ha tenido el lastre de las pesas Rilas, que, no que se ha librado una. Lo quiero ¿sabes? mucho, es uno de mis mejores amigos, pero no ha estado atento en ese aspecto. Bueno, eh, toca un hilo espinete, que vayan entrando. De acuerdo, les paso el enlace... Y bueno, a ver, no creo que haya jugado Tan mal eh, Kevin Pero ha tenido ese lastre A ver, es que si no te libras las presas lilas Obviamente eh, él va a seguir haciéndolas Hasta que vea que no claro. te, te las libras De forma consistente Las presas lilas, como tal Son como los tiros libres en el baloncesto ¿Mm? Que te dicen No, sí tío, pero es que es un punto Sí, claro, pero es un punto Pero si haces 15 faltas bueno, dentro eh. del área son Y mete todos los tiros libres Son 30 puntos que te comes Sí, sí, no, no, es que le está regalando mil de daño. Eh, Por cómo? mil, mil o mil doscientos, porque recordemos que sí, las sí. presas no escalan. Igualmente, yo eh, lo siento, pero hay una cosa, yo entiendo que uno quiera ganar y quieras hacer lo que quieres hacer esto y tal y cual, pero hay que entender también que estamos ante un, un torneo que es una exhibición. Eh, creo que hay buen rollo entre todos los jugadores sabes que esto puede tiltear bastante a una persona yo creo que aquí depende de cómo pues de cómo se lo va a tomar cómo se lo va a tomar kebab las cosas como son ¿Cómo a se ver, va a yo solo te digo cómo se que? lo va a tomar kebab yo no que sé cuánto ha sido el único que ha dicho ejes je ha sido kebab sí sí, sí sí claro thunder por ejemplo supongo que se lo dirá por privado espero Espero que sí. No sé, yo aquí pero, lo bueno, dejo. Aquí sí. Yo aquí lo dejo. Creo que no. Creo que Thunder pero, pero, no necesitaba esto para ganar la partida. ¿sabéis? Todos, todos sabemos que es muy superior. Todos sabemos que es muy buen jugador. Creo que los espectadores a él buscan verlo de otra forma. No solo así, viendo, aprovechándose de la debilidad de Kevab. Yo no sé cómo se pero, va a tomar y, su rival. Yo, pero piensa, yo aquí lo y si, dejo. Es que, y, si, es que, ¿y si Zunder no quiere que le vean así? O sea, no, no, claro, o sea, claro. Es que, él, quiere, él quiere jugar como ha querido jugar. Si, por supuesto. Si por jugar, su, por supuesto. Por ah, supuesto. No, no, no. Yo, yo estoy eh, partiendo una, una lanza a otro favor, ¿vale? Si os estuvieseis criticando, yo estaría diciendo lo contrario. Yo estaría defendiendo, ¿vale? O sea. Yo lo dejo aquí en el aire. Bueno, vamos, vamos a ver, recordemos. Oniro, jugador de hechiceros, wizards. Sí, tengo que ver en qué posición contra, están. Contra Espinete ¿Ya están jugador. Todos, o... Sí, ¿no? Ya pueden jugador ir de Salra. pueblo ha dejado de la mano de Dios. Está mal, lejos, Figueras ¿eh? A ver, vamos a ver en qué posición están, en qué mando están. Espinete, vale. Venga. Bueno, ¿eso va a ser un es contra ¿Qué? Un es Naoto, vaya hombre. Vale. Eh, Oniro no se atreve. <ríe> qué comparte. Bueno, en este caso. Información no sobre el este matchup La es no puede hacer ningún C. O sea, lo tiene, francamente, lo tiene prohibido. Lo tiene prohibido. Eh. Naoto tiene la suerte, y digo la suerte porque es que uh -huh. a qué japonés se le ocurrió hacer que el Shoryu de sí. salga 9 y. Me pasa igual de, que Ragnar De 6, 6 de O sea, que se ocupe toda la pantalla Sí, Entonces, sí, claro, sí aquí La es está obligada a presionar a A, si ves Es que es muy bueno, la, en la, en la, en la otra es muy bueno es Muy bueno este, y bueno ves, Aquí por ejemplo, si Edu fuese el dios que conocemos Hubiese hecho Instant Block Short Y hubiese ganado la ronda ya Pero claro, como no es, no es un dios Jejeje je, je, je. Bueno <risa> Eh, coñas aparte Aquí tenemos ya lo, El espinete la cosa que tiene en la esquina el, La clásica del espinete Burst al primer piño Phantom Pencro, ¿verdad? ¿no? ¿No no, ah, no, no, no, pero mata, casi ¿no? ¿Te has quedado? Que cuando se pone verdad, se convierte en un auto Sí, no, <risa> <risa> lo mata, ¿eh? Super Ahora sí. Y podía la continuar Para Oniro Ojo, ¿eh? El campeón de la anterior liga Que es como está aquí Ahora frente a un Bueno, sí Está 1-0 Y a ver El que gane este combate Será el primero que se plante Digamos, a final de Winners ¿eh? Campeón de la anterior liga Y de mi corazón Exacto De campeón de Europa también, ¿no? Sí, sí, ¿eh? del anime no. uh, uh. Madre mía, qué cabronazo Tercer reca o sea, muy bien. no sé si es que lo ha visto venir Pero te has quedado como a, a... Hostia, vaya, has tirado un piño al aire Que se ve una putada Que te pudiera castigar con 5.000 de vida En cualquier parte de la pantalla, eh, hostia Vaya sí, sí. qué difícil Oh! Lo voy a pasar por debajo, eh Muy bien Muy bien visto por parte aquí de Spinete Gastando barra para poder entrar Es que la es no abre muy bien oh, ¡Oh! Se veía venir Bastar, no. basta, por favor Pero Edu Pero Edu no, es que ahí el hasta no entra <ríe> bueno 0-1 a favor de Oniro ha sido bastante rápido muy probablemente le vaya a borrar como bien me dijo él mientras ¿No estaba, mientras estaba jugando el Final 8 yo por cierto <ríe> los que, que el Final 8 es buen juego haceros lo mirar vale. y por qué juegas porque un buen amigo me lo regaló y me lo tengo me lo quiero pasar. Te damos a unos momentos divertidos. Ahí. No, hombre, no nos pasemos. No son tantas. A ver, sí, yo. Es estoy, car, pero, estoy, ¿no? estoy, en el, estoy en la pelea final y eso, llevo. Si son 26 horas. Estás final, ya, ya. So, so, so, ¿no? Solo por lo que es el, el último CD, vale la pena. Que la última Dungeon Uf, es buenísima. La sí, última Dungeon me parece a ver, a mí me, me ha gustado mucho, pero bueno, el caso. Sí, venga, vamos al juego. Vamos volvemos. a. Volvemos. Vamos ¿Qué va a pasar aquí? Aquí vemos como se está tanteando. ¿Veis como acaba de. O acaba de hacer como una especie de que se ha levantado y se ha agachado muy rápido? Eso era un buffer de Shoryu. Sí, sí, sí, sí. lo, lo ha he hecho, he hecho, he he hecho después de un Instant he Insta Es muy gracia Como yo con los super, él con el story. Sí, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? <risa> <risa> vale, muy bien. Eso Quantum ha sido Pain. castigo del, del, del, del proyectil de la S. O sea, si haces el Phantom Pain con el dash, lo potencias y le das en el recovery. Pero Hostia. Quién no tiene el Phantom Pain. Ya te digo yo que todo el mundo que juega al a Metal 5 tiene un dolor fantasma. Vaya. Vaya. Por... Sí, sí, <risa> Díselo al Sacre. Vaya. Muy Pero bien. Se gasta barro, lo en la esquina, la puta, hasta que oh. parece que la es. No puede hacer. Bueno, lo que no tiene el Phantom Pain y es final, eso sí. <risas> Como los combos del Naoto. Te termina el combo? ¿No te tengo un gatillazo. Venga, venga. A hacer el gatillazo? No. Hacer? Pero queda más fácil tirar un shorting, tío, después de eso. Bueno. De después de este pequeño in micro infarto. Sí, sí, sí, sí. Fíjate no Yo he llegado a la conclusión de que todos los jugadores de es juegan al, al Under Night. Lo tengo ya. Lo sí. tengo yo ya claro. Toca <risa> hacen el 2A en vez del 5A que es mejor. Y venga, a ver. ¡Oh! Venga, sí. pero. Toca en el negativo. Toca en el negativo. Esa es la ah. manera de salir de la presión. No es tan ¡Op! difícil. Solo tienes que tomar un motor y se pasar a la siguiente ronda. -tiene, oh, tiene 50 de barra, al menos puede tirar a Shoryukancel ¿Qué va a poder tirar a Shoryukancel? Yeah. Toma, yes, muy bien. ¿Ves? ¿Ves Shoryukancel? ¡Oh, ahora es tuya! No oh, oh, oh, ¿tira? tira al Burst, ¿vale? Hombre, es que si no... ¡Hola no. con el caminar! Vamos. Yo creo que simplemente no va seguido salir. Oh, no. Oh, no, no! ¡No, no, no lo podía matar! ¡No! ¿Pero qué haces? Situación de neutral... Adiós, ah, Shoryu Rapid. ¿Por qué no tiene un, no un 12? ¿Por qué no tira un 12? Que no se hace falta adivinar dónde va. Pero porque me, pa me parece que ahí depende de, depende de la cantidad de golpes que haga el Naoto con el D, con el Shoryu D, que puedes hacer ante él o no. Claro, sí, claro, pero ahí... el 12 no sé, le ha dado tiempo a andar, ¿vale? <risa> o sea, no, no, decir, no, sí, ahí, ahí supongo que sí que podría haber tirado un 2C. Bueno. 5B wake chaval, a lo mejor os... no, pero me cago en San Pito Pato, ¿porque haces eso? <risa> o Os habéis quedado que ha hecho de reversar el Shoryu potenciado Vale, bien Bueno. Pues ahí, castigale las cosas, que sí, que es muy listo intentando hacer 12-12-12 Wii sí, está muy listo, está ahí. el piño no vende ¡Web! No lo conseguirá matar sí, aquí. Lo ocurra, no lo matará, pero... No, pues, pero... Ha lo bien. más que bueno, puedo. ¡No! Están en un piño. <ríe> vale, muy bien. Están en un piño los dos, ¿eh? básicamente. Sí, sí, sí. Qué buena, como... O sea, qué tremendos huevazos. Sí, porque sí, ante, ante lleva, un Shoryu rap... se va a levantar con overdrive... No, claro, y... claro, o sea, es un que si tenia, tenía barra. Te, dotación, te, tenía no. barra y siempre se levanta... Bueno, siempre no, pues muchas veces se levanta con, con el Shoryu potenciado en esa situación. Cuando, Tremendos eh, teniendo tanta huevos, barra, tío. Teniendo Punto tanta final. barra... Muy bien, muy bien. Tenía barra, tenía overdrive, podía hacer mil cosas. No, muy bien, muy bien. O sea, podía hacer mil cosas y justamente hace la que no tiene que hacer, que es cubrir. Es que me es cago sí. en la puta. Sí. ¡Qué rabia! Es que no, no bien, no Se levanta tocando todo el rato. Y es que ya le vale. Oh, bueno, 1-1. Bueno, ya te han roto la quiniela, ¿no? A mí, ah, sí, tío. A mí siempre me pasan estas cosas. ¿Te ¿Esperabas un 5-0 fácil para Oniro. Pues sí. <risa> ¿Cómo confías en tu amigo, por lo que veo? No. Por eso, ¿no? Porque es tu amigo no bueno, confía. O sea, encima, el pavo, ¿sabes qué? No, no, yo quiero, o sea, quiero que sufra porque el pavo se divierte de verme jugando al final 8. De verme sufrir, de verme hacer muecas. Bueno, luego te juegas al 9. ¿eh? No, no, luego me compensa. voy a ir yo que sea al guía. Al orificio. Al orificio. No, que ya me lo he puesto tres, tres veces, tío. Parar Joder. está bien. Bueno, el caso. Y poco hay que decir, vemos como... Uf. Buena. X5B, b Será nosotros, ¿no? ¿no? a mí no me está dando ningún brazo. Muy buen ese Rapid al. al que era el 214B. Sí, al overhead. Al overhead, a de de overhead. especial. Ten en cuenta que el overhead tiene dos versiones. ¡Oh, muy bien! ¡Qué buena! Carga. No, no, no muy bien, muy bien, muy bien. No podía ya. hacer nada, ¿no? No. ¡Oh! No puede, no puede, no puede. Le va no puede, va no a puede. tener voz, va a tener voz. No podía matar, ¿eh? Y aquí, a ver. Va a haber una verge pronto. Y, y por muy por buena. Playa, muy buena Buena ronda sí, por parte de Espinete Oniro le estaba arrollando en la esquina, le estaba haciendo un auténtico, una masacre. Y aquí Espinete se ha ¡Espabilado! Espabilado. Sí, sí, el 6B, niños. el 6B, el 6B. Es así. Pero vaya. Pero has visto a dónde ha llegado. Sí, sí, sí. Ya lo conozco de sobras. Hasta <risa> aquí más allá. Es que no veía el muñeco en pantalla. Muy bien. El último golpe del Reca, muy bien, Ahora tres unos 3.000, sí, no no ha querido hacer algo impresionante en el en el Oki, no sé si es que no le sale o no, contra la es no puede, no lo, no lo puedo llegar a saber. También hay que tener en cuenta ahora mismo que Spinete no tiene apenas barrera, tiene un poco más de la mitad, eso puede ser peligroso. Ah, está bien. Vale, bien, bien espaciado, la única debilidad que tiene el muñeco, Shorriu. <risa> vale, bien bueno. tocado. Qué lástima que ha contaminado el combo con 2-2-A dos Pero... ¡Opa! ¡Ay! Buena anti ¿eh? o sea, al menos no el... ¡Muy buena! ¡Ojo! ¡Ojo la conversión, eh! No, no está muy lejos! Uy, muy, ¡Muy buena lejos. conversión! De hecho, yo esperaba, si llega, eso llega a matar Yo me enfado, hago, el, hago el TF4 y nadie juega <risa> <Sí>. <risa> Recordemos que hace la mía El Red Squid <risa> Vale, ahí la ha, hecho, la ha hecho gastar, el overdrive, no lo recuperará tan pronto, tiene ya 4. por ejemplo, Será porque es el offline, pero eso, la última vez que jugaron offline, que es castigo asegurado para Oniro. Siempre, siempre, o sea, para Oniro, pero... eh, para, para, para, para sí. El se es el Oniro, ¿qué pasa? Sí, más sí. Short, yo creo que ya está interiorizado eso. Ya, pero ha dicho, la última vez que jugaron online, que fue hace más de un año. Pero pasó No, que uf, uf ¿Qué? Tiene más invulnerabilidad Toma Sorri En la boca oh, ¿qué, ¿Qué va a hacer? Uy, es... ah, no, lo no puede, no puede No podía hacer nada no. Toma ya. Supongo Al que inicio de adelante, ¿eh? Un inicio de combo Sí, un inicio de combo Podría Pero había empezado mal Había empezado con 5B, 5C eh, Jodido Tenía jodido Para continuarlo bueno, pero se ha puesto por redante, dos a 1, ¿eh? Esto está, me, se me está saliendo de la escala del impredecible. Sí, sí. No puede ser. Si fuera torneo lo hubiera eliminado, ¿eh? Ya ves, pero eh. No pero no es así. Pero no es así, Pero estamos, estamos utilizando un sistema suizo como el como el, el, el Ricola. Ni bueno, claro, como los redondos. <ríe> da igual. Como el chocolate. Oh, tío, ¿sabes que yo estoy me llevo un tiempo aficionándome al chocolate negro? O sea, en plan, chocolate en 85% ¿De, qué color? de cacao. Venga. Pero es que me he aficionado a eso porque así cuando mi sobrino me pide chocolate, le digo, toma. Y no le gusta y no me pide. Sí. Así, así, así tengo yo para comer más. Y le gusta más el chocolate con leche, ¿no? Ojo, yo estoy... Atentos, yo estoy muy sorprendido, muy sorprendido, ahora mismo, de un 2-1 a favor de espinete... Sí, sí, yo estoy flipando que esté por delante. Tú sabes, es que... Puedes pero ya habían metido dos. Porque hoy, a las... No, fue ayer, fue ayer a las 5 de la tarde, salió la sala Kingdom Hearts para PC. Ah, es verdad. Y encima, Spinete es muy, muy fan. fan de Kingdom Hearts, o sea, pero a niveles de la propuesta ajena. Sí, mala persona. O sea, a niveles a niveles sacred con el final. Sí. No, no, mucho más, mucho más. No, es que no más. creo, no creo tanto, ¿eh? Sí, sí creo, sí creo. Sí creo. Sí creo. Es su saga favorita, básicamente. Toma hueá, antiaéreo No lo consigue confirmar del todo. aquí, claro, aquí oh. Oniro puede permitirse unos intercambios de golpes porque y tiene la oh. más vida. ¿Cómo se os está petando todo? Bien, bien hecho, bien hecho, Oniro. Vale. vale. Pues bueno, pues. Me está gustando ese correr, no sé qué bonitas ha pasado. O Se da las la ganas que tiene de irse a jugar al Kingdom Hearts 3 en PC. <risa> Muy bien, buscando si el 3 está la 50 50. Ten, ten en cuenta que al Naoto con la barrera no. O sea, si haces guarda, tienes que hacer el instant barrio. Exacto. Exacto. Toma, Shoryu. ¡Ay, qué, qué cabrón! ¿Cómo ha fallado el Shoryu? ¿Mm? ¡Qué cerdo! que.! <risa> Le está tocando en todos momentos, de, aunque, ve, me, aunque ve medio hueco. Está tocando, espinete, ¿eh, no se lo piensa ¿Qué va a ver? Está tocando. Bueno, a la que intuye, a la que intuye que va a haber un eso, eso, 5A, esa, 5A. boom 2 2-2. Pues nada, tío, 3700 de un input. Te lo has currado, Niro. Bien hecho. Claro, que ha habido. O sea, ha tenido que cubrir al principio, tío. O sea, está bien. Ha tenido que hacer overdrive antes, hombre. Cuidado. Vale, que tiene el mérito. No ha tenido que hacer overdrive. Uff. <risa> Encima que el pavo, como usa mando, puso un botón solo. O ¿Sos sea, aquí todos? ¿Todos? Aquí está todos, bien, todos. Vosotros eh. sois unos tramposos. Pero está bien, eso, tío. Con vuestros atajos y sus vuestras mierdas. Pues esto está bien. No me acoplo porque esto está bien bueno. ¡Yep! Quiero ir pinchando. ¡Deseado! ¿Veis sonido? o no? espera No es Soniro, no. Andrés. Creo que es Andrés. Es Andrés, no, es Andrés. No, es... Sí, es Dingo. Es el sin nombre, tío. Bueno, el caso. Si entras a, la... si entras a comentar a Andrés, pon el ¿Sí? autopass. Autopass. Ah, no, pero él no, es no no está en Ah, de ese stream, vale. No, claro, pero el... es que si estás si vale. aquí, te, te van a huir. Qué penita, tío. No, sí, pero, es pero no está dentro del juego. Ya, tío. <ríe> Bueno, el caso Aquí tiene ya el combo en esquina Le va a dejar, le va a dejar en el suelo Aquí la, claro, la putada está en que con esa presión de esquina Con los test de Naoto cargados Es que el Naoto en cualquier instante puede cancelar La carga en un dash Y el dash en un movimiento especial Y como te pide ese movimiento especial Pues te vas a morir ese burst no me ha parecido tan bueno, pero claro, ¿qué, qué, ¿qué voy a decir yo? Si los últimos combates ha busteado igual o peor y ha, ha ido ganando, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, ya no hace falta criticar lo que las decisiones porque dentro de que cada las ha tomado bien. Bueno, a ese 6B no, ¿vale? Pero creo que le ha salido mal, simplemente. Era un 5B. Estoy bastante convencido de que era un 5B, eso. Hostia, ¿cómo ha puesto la directa, eh? eh ¿Oniro? ¿Oniro quieres a jugar al KOF? <risa> a ver a quién anuncian mañana Está pensando ya este ¿no? Ojalá, pero nada, no, nada no, Pero bueno Tiene sí. Va a ser el mestre ya un puñado Y bueno, vemos con Billo de Oni Bueno, Niro a presión, busca a los Ds, Muy bien espaciado, sí señor Pero al final ha tocado bien, Spinete Uy, qué bien la ha baiteado El Shore una pena que no sé Que se haya olvidado de ponerse la barrera Sí, sí, sí y ojo que lo puede matar, ¿eh? lo va a matar. Mira cómo se curra el combo, tío. ¡Guau! ¡Guau! No ¡Guau! tiene super y llega a tener paz. Super y lo mataba. Bueno. <ríe> Eso ha sido castigo garantizado. Ahora hemos visto mmm, lo que intuíamos que podría pasar. Dos. Lo que intuíamos tres, sabiendo conocimiento del del de matchup además que saben en qué momento se tiene que, que, que tirar el Shoryu, el daño que tiene, lo hemos visto muy muy normal lo que ha ocurrido ahora. Bueno, dos a tres a favor de Oniro. Aquí tenemos un, un visitante que saldrá bueno. ¿El qué? Ah, bueno, eso no lo sabemos. <ríe> Saldrá... saldrá bueno lo que vosotros queráis que salga bueno. Sí, sí, La cena el saldrá desa... bueno. El desayuno. Así el desayuno, sí. el desayuno saldrá bueno. El mixup saldrá bueno. El cof. <risa> el rollback también saldrá bueno. Chaval, que ahora los juegos... Si un juego no tiene rollback es un juego de mierda. <risa> ah, bueno, pero se lleva siendo así... Vale, entonces. <risa> sí. desde vamos el... a ver si Spinete le hace rollback al, al marcador. <risa> Y a ver si vemos algún rollback, porque no hemos venido esto ni uno, tampoco. Oh, qué buena, seguir. qué buena, qué buena conversión. Sí, ta, encima ta, Es que porque le, le, le ha quitado un señor tronchón. Pero es porque ha llegado al suelo, porque le ha dado tiempo de meter el D. Claro, pero la cosa está en que desde un Phantom Pain... O sea, tiene... O sea... Tiene de... algún tipo Hacen de presa Es como la presa como una presa Aquí Daño, Unidos se ha pasado de listo con el caminar Caminar agarre Se cree que es el mejor de Europa Vaya uh -huh. hombre No será cierto Muy bien, el cumbillo. La presión de Des ahora aquí, aquí es como Si sí, eso, es eso es lo, es apostar, lo que es, como... es apostar Uh qué... No, qué putada, porque la había castigado tope de, tope de bien eso, porque el, el 2C por, es un golpe muy bueno, que tiene muy poco recobre, pero ahí Spinete ha tenido la, la capacidad de baiteárselo. Que me dé un poco de conocimiento para hacer eso. Ha sido muy no. justito, la verdad. No sabría decir si a lo mejor fue casual también, porque en otras circunstancias eso, eso te lo compro. Sí, vamos a de decir lo... que ha sido casual, tío. Un puto random en el Spinete. Igualmente igual, lo para un Star de no se lo no, ha pensado, no, eh, se sabía se que se iba a entrar mucho. Ya y sí, eh, o, o Niro está o sea, está se, está, se está dando cuenta de que está intentando adivinarle oh, en los meses oh, de presión, bueno. Ahora simplemente lo está inflando a, a trampas de fotogramas que no, se no, dice frame traps eh, y está volando la vida. A partir de un cambio de, de respecto a las primeras partidas, es que él estaba soñando mucho más y ahora no lo está haciendo. Y se está, se está lanzando demasiado también. Sí, también porque tienes que tener en cuenta que el primer combate, en los primeros combates, o sea, estaba zonando porque Oniro no le ha castigado ningún proyecto. Claro, claro, se puede hacer esto, puede hacer esto. Se cree que, uh, se se Ferdo cree Ferdo que juega al COP98, tío. Eso ha sido del COP98. ¿Por qué? ¿Pero ¿Por qué le ha cargado el D? Se podría hacer tres piños. Antes, es un cerdo avaricioso. Esto ha sido del... Literal, literal. Bueno, sí. 4 a 2. A ver si es se... A favor se, de Naoto, eh, a favor de Naoto, sí, a favor de Naoto. Aguanta un favor, poquito más, eh. Aguanta esta mm. un poquito más. Mira, es que empezó muy bien, pero es eso, que... Igual debe replantearse la estrategia un poquito. Yo creo que tiene que tocar más fuerte. Cuanto, antes toque, se toque, se toque, más fuerte cuanto antes toque, antes se irá a jugar al Kingdom Hearts 3. En lugar de 5.000, va a perder 10.000. <risa> sí, porque, sí porque, porque... porque lo va a matar de un counter. Será <risa> se jugar directo al, al Kingdom Hearts, <risa> claro. eh. Imag imagínate, 5A, aquí Tom Hats 3 en PC, tío. Sí, literal, wow. si juegas contra el Naoto, pues sí, es bastante posible, oye. No, De okay. acuerdo, aquí Oniro está en match point. Vamos a ver qué sucede. Madre mía, corriendo y levantándose, tocando, pero ¿qué está pasando? Y el otro con un 3C, eh. No, la esquina, sí, la sí, la no, hombre, no. Otra cosa que tiene que tener mucho, que, que también hay que tener mucho cuidado aquí, en el caso de S, e, es con las D, porque ahí es donde le pueden tirar el overdrive y eh, que más que Hilo. eso es lo que comentaba antes que el matchup de Naoto es, Naoto tiene castigo garantizado siempre, cuando la S e hace un C, sí sí sí con el OD. no no no no con el ode haciendo, no, sonriendo un, un chancet, el Naoto castiga siempre, aunque sea un block, aunque sea. Sí block, sí, sí, sea sí block. claro. La recuperación ah, claro, de la no, C si vale, vale, vale, vale. es... castigo garantizado. O sea, claro, al tener... Y el D, el, el de al tener Imbul todo el rollo... Ah, claro, claro. Es, sí, sí. es como una mierda la, la o sea E. no tiene ninguna no true stream de un C, digamos, garantizado para no. evitarlo. Exacto. No, contra, Sie auto siempre no? Entre ¿contra un no? Siempre entre un instant block, entre el B, si ves que hay una C, o sea, la ves... O después un C, la recuperación de la C le da. Le pasa lo mismo Ragna ah. y... Contra... ¡Hostia! Oh! Ah, le sale ah, mal. Anda, vaya dos. Vaya, ¿Vaya dos... Contra Ishanami, pues su madre ¿Cómo están cayendo por el suelo? Es que me cago en la leche. Mom spaghetti. No, no, no, no, no, no es una que un ragna un, Ragnar, un Ragnar y un auto ah, muy bien contra una, <tose> Vale. No estoy diciendo que pueda tener más positivo, pero sí que va bien. Creo que el, el Ragnar no lo tiene tan bien porque no. dependiendo. Siempre hacer lo mismo con el Soryu, pero creo que depende más de la distancia. Con el Naoto, con claro, el Claro, es que es, tiene el Soryu este que llega más lejos. El Soryu y... que llega a Cancún, pues está un poco igual. Lo que pasa es que claro, tienes mejor furti con el Ragnar, con el 5B o 5C. Pero... Sí, eso, eso sí que lo puedes llegar a tener, cierto. Muy bien. Y luego tienes el super po, también. Pocos están overheads se están viendo, eh. No sé si ha, ha habido Es algún. que tú, tú fíjate que le ha, ha hecho solo uno y el cabronazo de un se lo ha cubierto. Se lo ha cubierto. <risa> es que, que, hay que hay que ser desgraciado. Con el esfuerzo que conlleva prepararlo. Ahí, bien tocado. Bueno, Como pues. moda ese botón. Cuando no me lo hacen a mí, es precioso. Bueno. A un start le da hasta miedo, ¿sabes? Porque no sabes con qué te va a responder Te puede meter un 6-D, eh, te puede meter un 2-D, eh, eh, no sé O te da por hacerle un air-dash ¡Oh! ¡Vaya okay. oportunidad perdida! Te diría que haber mantenido ah, Dp, instant block dp uh. eh, estaba, Quería ser mucho más avaricioso, o sea, quería ganar eh, quería, quería enviarlo al kingdom Hearts de, de golfer ganar. Pero Quería enviar de golpe al kingdom Hearts. Ese reca que tiró ahí al sí, aire, bueno. no sería de extrañar que le hubiese dado también claro Ahí, incluso de claro que lo hubiese dado claro que lo hubiese dado Me he tenido suerte más bien no oh no no, no, no, no. Voy a juntar encima del ampliadero le va a bajar le va a bajar un tronchón ese. ha fallado no sí la falla pero de igualmente la falla mira cómo tiene podido dije sí, miedo espinete un chico a ah. está está muy jodido está muy muy muy muy oh no, se Dios, está muerto está muerto está muerto es. si no está muerto venga a por el no, juego a por el juego de Nomura a jugar al juego de Nomura al final a las dices también bueno, no, no. no, no, no, no. a, a jugar a 5-2 a favor de Oniro, GGs. Ha estado guapo el set, ha estado bien. Intra, intratable como siempre, muy buenas partidas por parte de Spinete, sobre todo las partidas que, se, que ha ganado. Oye, muy bien, ¿eh? Spinete lo ha hecho muy bien. Sabiendo lo, contra lo que se enfrentaba, eh, joder. Spinete Ha estado sorprendiendo en las ligas la verdad que ha estado sorprendiendo Así de que, joder, que al principio ha empezado Con un 2-1, eh, favor suyo Pero bueno, ha arrancado Ay. Niro, es lo que hay Bueno, que vayan entrando Reiko y Aguerrido ¿no? Sí. Que es el último match que tenemos Sí, este va a ser duro ¿eh? Este va a ser duro Yo, yo no sé cómo están estos dos, la verdad Nunca los he visto jugar a ver, me, chivan, me chivan Por descorte por, por, por, por que alguien me ha preguntado algo bastante personal aunque aunque sea de, de coña <risa> no, no soy un fanboy <risa> y, si, y si lo preguntas comprueba tus privilegios y tus amistades porque no, no soy tu amigo <risa> me <risa> parece bien, El bien caso, ¿vale? es, sé que es broma, no, no lo soy además solo es un personaje o sea, no, da igual <risa> saludos aquí a, todo lo, a toda la comunidad de Mario Fiestas Va a jugar un representante, también llamado Ay, Aguerrido. Vamos a ver ahora. Por King of Suburbia. Es el equipo perfecto mejor en para monos, él. Los mejores monos de la ciudad. El equipo perfecto para él, sin duda. Entonces, Adrián, estabas a punto de decir que me he preguntado de si cómo van estos dos. Yo nunca los he visto jugar entre ellos. No tengo absolutamente ni idea. Yo no bueno, un Una un de, de las mayores posibilidades es que jueguen y vaya muy lagado. Ah, sí. Y que vaya, a ver, y que vale. gane Reiko ¿Vale? Es una de las posibilidades ¿Vale mi con... madre! No, me imagino, no sé si será button Checo o algo pero... Yo creo que no, no, no, no creo. Creo. Pero bueno, pero conociendo a no este muchacho que, que coge este no cierto creo. personaje No, no sé bueno, yo ya si... Era, eh... ya, ya era hora de ver el prota, ¿no? Que, que ver, ya sí, va sí. tocando, que nunca lo tenemos por aquí Venga. A, ver, ¿no? a ver qué tal Ay. No hay mucho misterio, aquí es intentar entrar como mejor, como mejor pueda Mis... Vamos a ver, es que, es que no, no puedo oh, o sea, es usar, que bueno. tengo, que, tengo que faltar no hay, una, hay una cosa que Venga, que, que, que hacer un con 9, bueno no, no mucho, pero es algo que, que buenas a primera habría que usar es Siempre que él consiga entrar con algo quédate de pie porque el tirar la piedra es muy tentador en medio de algo. Sí, pero es que tú eso no lo puedes hacer. No, o sea, claro eso no lo haces pero, pero... eso lo haces después de que te claven el 3C. Claro, es que ese es el tema. Uff. Uf, que... Ha sido un poquito rápido esto, pero bueno. No. Oye, poco se habla ese... de lo bien que tú cuando jugaste contra Rey de lo bien que te adaptaste, ¿eh? Mira, yo no sé si fue adaptación. Yo, yo creo que simplemente que estaba un poco ya... Si voy a intentar hacer algo, a ver, y ya está. No, pero te adaptaste muy bien, ¿eh? Empezaste mal y cae hasta ahí 5-4 y... Que, eh, ojo, el, eh. Aparte eh, que sabes jugar, sabe jugar bien con. Aprovecha bien las mecánicas. La, el recurso del personaje. Y, Vaya, imbloqueable. Uh, es bloqueable, Lo que la Uy, buena. Una lástima que la haya burteado. Dice, bueno, pues nada, te toca ganar el neutral de nuevo. a ver, sí, ¿cómo sí, ¿cómo es, son? es un personaje ¿no? que no tendría que tener. Ver, no, no tendría que tener burst, ¿no? la ¿no? Es un personaje no, que era no, no Tendría puede... que tener Contra muchos personajes puede. Digamos, tomarse el lujo de hacer sí, eso, ya. El mínimo roce burst y fuera. Sí, es que... Porque es, no va, cuesta calzarla cuesta casarla y va a tener burst a lo mejor. Aparte, si larga, ¿quién otra vez? aparte yo a Nine... Uy, le he puesto a guerrero. Yo a Nine no la, no la he visto, ni en los japoneses, eh, aprovechar mucho el burst del personaje. Es uno de esos personajes, que, digo, el overdrive, es uno de esos personajes que no normalmente se lo guardan. O sea, se si no lo... te quieres mirar el overdrive, píatela a Nine porque es que da igual. Es yeah, que pero, eh, no. Quitando a lo mejor el año adicional de los super y tal, es, tampoco tan es, mayor bono es, Sí, ¿sabes? pero es de esos personajes que se guardan, ¿no? Para burstea o para potenciar al final del 3C Overdrive Super por, sí. para rascar sí. más claro, y claro, matar, ¿no? Me pido, me poder, pasa con varios, ¿eh? La, y la sí, Eva, tú, Pasa con varios. Y no El hecho de que no lo veas entre japoneses también puede ser debido a que nunca se enfrenta a un muñeco normal. Ya. Y ya, se ya, muera ya, antes ya. de tirar el burst, ¿sabes? Eso también, también puede pasar. No, pero tanto Izanami como Nine Veo que, bueno, también es que el matchup contra Izanami es mejor Es de esos matchups que, aparte de que es mejor de el mando Si decides jugarlo <risa> Va bien tener el, el overdrive porque es, Digo, el burst, porque es de las pocas cosas que derrotan a, la, a las costillas Y sabes que no te lo puede cubrir O sea, también eh, eso, ¿no? Pero es curioso, es curioso Ah, una cosa, que está usando mucho Rape que a veces incluso hace mejor setup de Wake Up, o sea, de, perdón, de Mitty, es acabar con el, con el especial este de la llama, el Crimson Raider, en lugar de, de acabar con el típico barrido y Hada, en media pantalla. Sí. Y lo está usando bastante y eso es para pescar lo, los rolls. Jajaja. <risa> Justa Muertiz, pobrecito. Pobrecito. también... Hola, la me cago en la leche, tío! Sí, sí, es verdad. Hay, hay, jugado, hay jugadores que el botón B se lo podrían quitar, que juegan Hola. con el A eso también es verdad. Pero bueno, al principio eso... Uf. Bien, cu bien cubierto, bien cubierto tu recompensa es seguir cubriendo. Sí. Toma, gala este neutral. O sea, teóricamente, teóricamente tú puedes tirarle un overdrive en los golpes, pero es que realmente te está dando de lejos. Sí. Que estás parando las cosas a una distancia a la que no vas a, a llegarle. Es que tienes que tienes ser otro personaje con ese rango. Venga, venga. Hostia, estaba ese haciendo un ¿no? no sé eh, acaba, este acaba de ser un speedrun, no, ¿eh, esto? Muñecos, hot. esto? acaba de ah, ser chico, un speedrun. Todo... Si no cambia mucho, van a ser así. También cabe la posibilidad. No, También cabe la posibilidad. Yo sé que Aguerrido está jugando al Monster Hunter Rise. Ah, vale, vale. Pero a ver, si Monster, Monster Hunter Rise hace menos de una semana que ha salido, por favor. Hace tres días. Es que no, no, no me vengáis con esas, ¿vale? No me vengáis bueno. con esas. <risa> bueno. No me vengas con Yo no esas, lo sé, tío. pero yo te digo que muy probablemente simplemente quiera jugar y quiera. Hacer lo que pueda con un personaje Yo Casi creo que, básico No, Simplemente es que es un personaje Raycost ha venido imparable Y es un personaje que es, Hay que estudiársela mucho Para saberla parar Aún así, ni te la puedes parar O sea, puedes llegar a enfrentar es que, y, online... y lo que hay que hacer es tener estómago ya Y, está, y, y no, necesito... este señor no ha venido con el estómago preparado Exacto. Y tener que confiar De un instant block que es difícil De hacer al 214A Es difícil de hacer offline, no me quiero imaginar online O sea, es que ya los instant blocks Necesarios son difíciles offline Vale, Es que hay que tener en cuenta Esto, que es un personaje que sí, se puede castigar En la teoría El Round Star 3C, ¿eh? eso también hay que considerarlo Bastante bueno, sí, le puedes hacer esta al. Shorrio <risa> neutral se hace, ¿no? Si no lo puedes castigar ah, porque. Qué buena, no qué, buena qué buena, qué buena. Sí, sí, exacto, exacto, exacto. ¿No? Vaya, le ha pillado, le ha pillado el backtash. Dios, ¡Oh, Dios qué, mío. De... Ah, no. No le ha salido, no salido, pero igualmente se lo ha tragado. Dios es mío. Que, es que tú si te cubres eso, ahora el... es súper zumo de cubrirse. Pero no Dios tienes el bus ahí, pedazo de mierda. El tema, el, tema, el tema es curioso, ¿eh? si tú el primero, el segundo sigue siendo un low. No, no, lo, lo de la semilla, la, lo, los dos golpes de la sí, semilla. Sí, si sí todo, un... todos los golpes del, del, del, del, del tarzán ese, vamos a llamarlo, porque son liadas en el vuelo. No, no. Uy. Son, vale, son, es... son bajos, son bajos. Y aparte que creo que hay un huequecito entre el primer y segundo hit, ahí te puede, puede hacer cualquier cosa. Oh. Agachado. No, la putada está en que no sé en qué es en qué, qué es lo que es peor para la Nine, porque cuando te haces el inbloqueable, no sé si es peor cubiertelo agachado o el de pie. Porque por ejemplo contra el car es mejor cubiertelo agachado. Pero creo que aquí da igual. Porque, porque, porque, así, siempre... porque así le obligas a gastar vara para seguir presionándote y es, aquí, aquí, hacer ¿a igual? aquí a la Knight no sé si tiene algo del da, estilo. No, da igual porque te va a levantar siempre, te va a hacer OTG. O sea, puedes ir a lo básico y acabar con el hielo y repetir otra vez si, si vale. tienes semilla otra no, no, no cambia tanto de entre que te comas de pie o agachado. Vale, o sea, no, no, hace, no afecta para nada, ¿no? Es aquí pues aquí vemos como el Records va 3-0 ya, me parece, o 4-0. 3-0 4-0. 3-0, 3-0 ya. No, si no cambia mucho la cosa, esto va a ser un plis-plas, ¿eh? No, no, pero... A ver si puede hacer algo, Sí, bien, el, va a imparar el pavila, Y el Naoto, deja, ¿no? De hecho, Naoto para, deja de jugar al Rice Mientras estás jugando aquí Que yo sé que, sé, que, sé que eres capaz Deja de hacerlo Ah, vale, vale, vale Reiko dice que si paras el primero El segundo ya es un medio Vale, sí. vale, vale Ok Ragnar, Sí, con el Ragna Está zumbado. Va no le va a, si no le va a meter doble perfe, que, que casi, casi. A, a ver si consigue rascarle un round, al menos. Yo creo que algún, algún round. El escucha, igual tenía algún yo creo que un round lo va a tirar con un. Va a empezar con un short. <risa> así. así. Va a intentar, va a buscar. El, el, el objetivo es un fatal counter del DP. Uf, culo. O sea, en algún momento, o sea, cuando estás en un combo, oh, no, va, va a hacer rapid yo lo no sé. O, o no, te has agachado. Esto es lo que te digo: acabar la, la presión así, con el. Acabar el combo con el especial este. Da mejor Oki para normales que, por ejemplo, tirar el hada en media pantalla. Que se te pueden ir rodando, ¿sabes? Y eso lo hace bastante. Esto, por ejemplo, que se te pueden ir saltando. Pero no, no tiene el gusto ahí. Hombre. Confía, él confía. Uy, tienes. para el, remontar el, eso. Bueno, <ríe> no. es que con un. A ver, yo en cierta parte lo puedo entender de que con el burst lo al suelo, puedes correr, no tenía hechizo para tirar Shorryu. Sé sí que era muy jodido, pero era un momento que por fin tenía la iniciativa. Oye, eso, eso es verdad. Las veces que la he entrado, estoy poco poco. Eso del Gaunt del ¿Sí? Bueno. ¿Está la la ¡Oh! Este round está jugando. El... Este round puede, tirar no la se lo puede llevar. ¿Cómo no, se mira, Pero quedas flipado, no, no, no, no así. Madre mía. Es lo que... no, tiene, tiene... Es lo que digo, no, no ponerse, va a agacharse cuando comas. A lo... No. No, qué putada, qué putada. Se ha levantado tocando. ahí viene un viene una piedra, viene una piedra... Comamos, <risa> que... <risa> piedra. Es que no sabía, Hay que, es que... Aquí tienes la piedra, ¿sabía? Aquí tienes la piedra. Hay que ponerse de pie. Lo, es menos probable que te tiren un bajo ¿Sí? la piedra es más fácil la piedra es un botón, el bajo agachado y botón <risa> el bajo te lo hará cuando te, lo, cuando te hayas cubierto 4-0 a favor de Reiko ahora cuando, haya, cuando hayas cubierto 80 piedras pues ahí vendrá el bajo <risa> sí <risa> Oye, y pensar que la piedra esta estaba mucho peor sí. que la versión anila del juego. No, que era como 24... no, no, no, no, no, el pasado, no, no, que la piedra, está, que, que hacía incluso hacía un tracking rarísimo que no tenía una distancia. Que te aparecía siempre encima. Que sí, es lo que digo, que, ten, que no había una distancia mínima, aparecía siempre encima tuyo. Y si estaba encima tuyo te cruceaba la piedra. Y el segundo hit de la piedra era un bajo, tenía un bloqueable con eso, o un alto que diga, un bloqueable al ser rápido y un bajo. Está bien, ¿eh? Está guapísimo el muñeco. Bueno, <risa> wow, el segundo hit, a veces me lo he parado con el save de, del banco. ¿eh? Sí, porque ahora no es overhead el segundo hit, pero antes los dos eran overhead. Entonces podía hacer la piedra, tirar un rapid y en lo que estaba dando el segundo piño de la piedra, que es un alto, que metía un bajo. 13. Eso era imbloqueable. Uh. Uh. No, esto, esto es bastante duro esto. Uh, Dios mira, mío, habla. el imbloqueable. Ah, muertísimo. Toma, es que no Ojo, tengo nada, nada. ojo que Re ojo que Reiko lleva la semana. Que se ha estudiado setups, es que Yo estos setups no se los había visto, los conocía yo, pero no se los había visto, eh. No, sí, sí que lo hace. Sí, los hacía lo ya. A mí me lo, me lo has claro, hecho claro. a veces. Los desbloqueables siempre que tenga la semilla te lo busco. Ah, qué bueno. Ahí es mejor hasta Esto levantarte tarde. Yo he intentado hacer el side switch, pero ese side switch no es fácil. No, no, no. Lo de bajándolo con los A y bajas un poquito y puede darse la vuelta a veces, ¿sabes? Dios mío, que si no cambia nada será el segundo 5-0 de Reiko en la liga. El ojo, ¿eh? Que este se va para final de winners contra Oniro y bueno, fuerte, bueno. ¿eh? Dios bueno. mío. Oniro lo puede ganar, ya lo vimos en el jueves que estaba más ajustada la cosa. Pero creo que es se... Bueno, Nemo no sé cómo estará pero contra el... Contra el Nine, pero. Yo me lo pelo, yo me lo pelo. <ríe> yo a Loniro de momento es el único que veo capaz ¿eh? de hacerle frente a Rico. Bueno, pues jejes. Los monos se quedan en el zoo. Se quedan en el zoo. Eh, me gustaría saber, no sé si nos va a escuchar aquí el río, pero. Eh, ¿Alguna. A, que nos explique de la decisión de, de pillarse al Ragna? Yo tengo, tengo curiosidad. Yo Yo quiero pensar, y de buena forma Que quería jugar fundamento y ya está Quería ¿Sí? pasárselo bien, creo No sé si se lo ha pasado muy sí, bien ¿no? Ese, ¿no? ese es el yo deshago la sala, ¿eh? Sí, sí claro, Sí, claro, lo que me sorprende a mí es esto no La decisión que se ha, que ha tomado Cuando vimos en un cuernes Que ganó con Celica A... No, ganó con Celica, ¿vale? Ah, eh... que con en si ganarle todo Sí, no, no, no, no jugó contra Reiko ese jueves. No, pero el último Juernes es que jugó, sí. El último Juernes es que jugaron, sí, 3-2. Y claro. la decisión. Pero de... ganó Reiko de Winners, no, no, no fue ni a luces del Reiko. No, el último, ¿No? no, el anterior. El anterior cuernes es que jugaron ellos. Pero es que, que el anterior a a creo a que no participó. Sí. A, a ver, escúchame, es como... Revers, por favor, antes de hablar, escúchame. ¿vale? El anterior. No este último, la anterior, ¿vale? Hace dos. Hace sí, dos, sí. Aguerrido llegó a la final contra Thunder y en la final de Losers ganó a, a Reiko. Tres 2 No, es que yo te, lo que te estoy diciendo es que Reiko no, no fue yo, participó en el que, que sí, No, no, no, yo creo que tiene razón. Sí que le ganó, ¿eh? Ahora que lo pienso, recuerdo Ganó tres dos porque se fa eh, falló un super. No es, o... no es tan difícil, cojones. Es mierda claro, la puta claro. bracket. Se, se lo olvidé pero ya recuerdo… Anime. Que ponía sí, a mí en el me Twitter suena que Raycox como... la jugaba el que ganó. Que sí. antes no, no me acuerdo si había. O no recuerdo que jugaste el no, no, sí, anterior. Sí, sí, sí, sí. Que, sí que le ganó. De hecho, ahora me acuerdo un comentario de Aguerrido en Twitter diciendo: ¿Cómo le he robado al rico Sí, le ganó y a tres fue eso, fue eso. Bueno, le ganó esa, le ganó esa vez. Le ganó tres le ganó, es verdad, cierto. Y es más, es el momento del vídeo de, de. de cuando fichaban los cons cogieron ese momento. O sea. Y, sí, sí, sí, y sí. claro. Que lo hemos visto con Tsubaki, sabemos que lleva a Celica, lo hemos visto con Naoto, y me sorprende Ragna ahora así, como del palo, bueno, como asumiendo un poco la derrota me ha dado sensación. Entonces, por eso yo digo que si, si nos está leyendo, me gustaría que nos dijera, oye, el porqué, ¿Por, por qué la decisión esta de último momento que me da la sensación de haber elegido a, a Ragna, ¿no? Que, bueno, ahí me ha dejado un poco sorprendido. No nos esperábamos nadie no es mala decisión, tampoco creo, pero sí que creo que tenía más preparado a Naoto para elegirse a un Shoto con Shorrius, pues creo que lo tenía más preparado pero bueno dicho Qué esto... Juego, ¿eh? es verdad, me equivocaba yo, quedó tercero Reiko segundo aguerrido, primero Zun. sí, sí, sí son Shots, obviamente es que, no me acordaba, es que no me acordaba pensaba que eso había jugado el que ganó ¿no? y ya está y bueno, la semana que viene vamos a tener... Un reverse contra Keva. Y, lo... ¿Sí? y el otro asegurado Básico. tendremos a Oniro contra Reiko. Y luego los cuatro eh, del medio se van a mezclar. que A ver qué es lo que sale, ¿vale? Tengo que ver qué, eh, el ¿Qué es lo que sale. La otro Reiko, pues, el, el otro Reiko. Sí, y el no sé Oniro Reiko puede estar muy, muy, muy bien, la verdad. Puede estar muy bien. Yo ahora no es el que veo que le puede eh, sí, ganar puede, a ver, puede Reiko, estar, ¿eh? Es eh, el único. La clave será eso, desde el momento que consigan entrar. Y aparte, este, Edu le saca muy buen partido a la, a la, a la presión del, del personaje. Entonces, no sé hasta qué punto Rico tendrá paciencia para aguantar presiones así. Pero bueno, va a estar muy bien, yo creo. Dice que se va a pillar a Hazama. ¿eh? Que va a pillar a Hazama. Hombre, yo. yo, te, yo, no, te es no, es yo no es mala decisión. No es mala decisión. Ahí para estoy yo comentando el. si se pilla al Hazama. Confirmamos, confir contra, confirmamos castigo la tuyo. La sí, sí, sí, de verdad, sí, si no pasa nada raro, yo estoy ahí comentando esa partida. Venga, va. Pues, mmm, bueno, está bien, es una buena decisión porque, quieras o no, tiene que estar ah. lejos. Tiene que estar lejos y con la cadena puede estar lejos. Está bien. Sí, pues, puedes, puedes más o menos... Controlarlo un poco. El problema está en que tires una cadena y ya haya tirado ya un teleport. Ahí ya sí. te pones a adivinar tú mismo. Porque te pueden perseguir con el teleport y los golpes son un poco grandes en el aire. Mm. Pero no lo tiene tan tan mal como otros. O sea, no, más o menos puede moverte. Y sí, puede poner golpes en medio de. la... O sea, puede tirar cosas, golpes en medio de la pantalla como. No como Optiense, pero a ver si caza un segundo teleport. Eh, se, eh, pues, como pues, un 5C pues, pues, y cosas así en el que esto. El especial, el especial que lo pone en un instante que luego tiene el antiaéreo. Si está aquella tirando pues, teleport por un lado y para otro, que a veces que un antiaéreo no va a llegar. Porque te va a dar antes o lo que sea, pues tiras eso y. Sí, si falla, pues te sale mal. Pues, el, sale es, el, presidente, el especial, no de, el especial cubierto en el aire. No sé cómo, cómo podría castigar. No, ¿eh? se, se le puede castigar, se le puede castigar. Pero también depende de si es el verde. Exacto. si sí, sí, claro. es el verde, es un poquito. Pero claro, es que es mine, puede llegar también. O sea, si para, llega al suelo, sí. pero el golpe va a llegar. Vale, bueno. Ver, eh, bueno, es, estábamos teorizando. Muchísimas gracias a todos. las 8 y 20 ya estábamos haciendo un poco de tiempo porque hemos terminado rápido. Este, este último set se ha plantado un, un speedrun, Reiko. Enhorabuena. Y bueno, señores. Muchísimas gracias, sobre todo los, los que os habéis estado aquí comentando. <ríe> Muchas gracias. Y espero que haya salido bien este casteo y este, esta jornada que hemos estado sin Musashi, al cual le doy un saludo. <ríe> hemos, eh, creo que hemos, hemos avanzado, hemos, lo hemos hecho bien. Así que, nada, chicos. A ver qué dice Frambote, antes de irme. Y os recuerdo que mañana... Tengo en mi stream, vamos a aumentar el muñeco que va a salir del cof. Y... De he hecho.. Venga, fra, me gusta, vale. Ahora. No, ahora, ahora no, bien. pero... Me ah, gusta, vale. vale lo to tomo nota, tomo nota. Y el viernes la quedada de online, ¿vale? Así de que allí estaremos. Espero que podáis estar, podemos echar unos buenos vicios. Y todo aquel que quiera que decaste la partida o que se quiera dejar para la Liga Open, el cual tenemos combates súper interesantes de la Liga Open. nos tenemos muy interesantes. Ojo, Joro, que yo creo que va, que va a subir, ¿eh? Va a subir. Ese con la Joy, yo creo que va a dar caña. Yo veo... Para mí los favoritos son el Corpas y el, el, y el Joro. Y Tochus. Estoy entre estos tres. Es verdad, es también Tochus. Estamos también. Tengo, no sé si bueno, estaba más pero, de, lo que, de lo que parece. ¿eh? Me parece que también estaba en la liga, sino, eh, creo que también estaba Tono por ahí. Sí, sí, a se puede... Bueno, bueno, a se Mestre, puede... Que el Mestre llegue al cuarto. El Mestre, llegue, el Mestre, que, que cuarto, el Mestre ¿eh? es que realmente hay un gatekeeper muy tocho ahí. <ríe> sí. Y eso, no sé yo... Hombre, ya paró a Tochus Como que fue el que casi, el que sí. casi llega al final, es si no recuerdo casi. mal que... Pero el, pero el, el Mestre claro, ganó a Tochus, ¿eh? Y casi sí, sí, para Revers sí. ¿eh? Casi. Que casi lo para esa mm -hmm. partida estuvo muy bien pero que el, caso es que, me puse? Que, el caso está en que, en que Que vale, que está oro Que puede, que bueno que está con Isayu y Que le puede ir bien, aparte que parece que Está motivado jugando y tal Pero es que en algún momento, tarde o temprano Te vas a encontrar con el muro sí. Ese muro, no, no hay, que estar, hay que estar Como un poquito, digamos Claro de mente para, para sobrepasarlo Yo, si, alguien se que, si alguien Quiere dejar aparte de la liga para el viernes La... la... La streamearemos en el canal, ¿vale? Y bueno, chicos, muchísimas gracias Y bueno, nos vemos, eh, no hay tal show Hoy no tenemos tal show en Barcelona Fighters, ¿de acuerdo? Así que nada, hasta Viernes, o, ya, o hasta mañana Si queréis ver KOF, nos vemos Ah, ah bueno, bueno, antes de, de Despedirme, quizás Voy a buscar un momento para hacer una Masterclass rápida de este juego Para todos los que estén compitiendo en la Open ¿De acuerdo? Así que, estad atentos Nos vemos, adiós Adiós, hasta luego